Hola, estás a punto de sumergirte en la increíble experiencia de un viaje astral, una forma de viajar por el mundo, donde las fronteras del espíritu llegan y se te revela tu ser interior, una experiencia de libertad única donde todo es posible. Hoy haremos una meditación imaginativa para estimular el sueño lúcido y recobrar la conciencia mientras duermes, pasando del sueño al viaje astral consciente. Así que ponte cómodo, de preferencia acostado a la hora de dormir, de la siesta o por la mañana. Estos son los mejores momentos para experimentar el viaje astral. Que todo tu entorno sea agradable. Procura que nadie te interrumpa a la hora de la práctica. Cierra tus ojos, haz tres respiraciones y continúa escuchando mi voz. Ahora visualiza. Estás soñando. Abres tus ojos y te encuentras en una casa de campaña. Acaba de amanecer. Puedes ver un poco de luz del día a través de la tela de tu casa de campaña. A lo lejos se escuchan los pájaros cantar. Abres tu casa y te das cuenta de que estás en el bosque. Frente a ti hay una pequeña fogata. Casi se extingue. Son solo las brasas y un pequeño tronco que está a punto de consumirse. El paisaje es verde y está completamente nublado. Como si estuviera a punto de llover. Se acerca un pequeño pájaro junto a ti a recoger algo de comida. Todo se ve muy claro y nítido. Ponte de pie. Comienza a caminar. Estás descalzo, pero no hay problema ya que el suelo está cubierto por una delgada y uniforme capa de pasto. Se siente fresco. avanzas parece que vas recuperando más tu conciencia comienzas a sentir cosas que antes no el viento en tu rostro la frescura del ambiente y el aire que entra y sale por tu nariz ver las hojas de los árboles agitarse. Incluso el movimiento del pasto. Sigue caminando. Ahora ha comenzado a llover. Sientes un gozo reconfortante al caer las gotas de agua en tu cuerpo. Son frescas y el ambiente es perfecto. Hay un clima templado. Levanta tu cara hacia el cielo y siente la lluvia. Al mirar el cielo puedes ver las nubes moverse. Es un momento muy agradable y reconfortante. Pronto te llega una idea, estás soñando, sabes que estás soñando, ¿cómo es posible? Te preguntas, ¿cómo es posible que esté acostado en una cama, en este momento, y esté aquí, ahora? En este bosque bajo la lluvia, tan real. De pronto solo sientes unas ganas enormes de volar. Y en este hermoso paisaje, Bajo la lluvia comienzas a flotar lentamente, tan lento que puedes sentir cada ramita de pasto dejar de tocar tus pies, tu peso ya no existe. y te sientes como una nube flotando por el aire. Elévate más, ve a lo alto de las nubes. Sigue subiendo, cruza las nubes que separan la luz del sol, ve hasta arriba y contempla la luz solar, hay un paisaje aéreo hermoso. Puedes ver las nubes por debajo de ti, y sientes un calor delicioso en tu cuerpo, el sol es amarillo y radiante. lluvia es más intensa ahora, puedes escuchar los relámpagos, pero no hay peligro alguno, sabes que estás soñando. Lázate sin miedo por la tormenta y siente la libertad de volar. Sigue moviéndote, volando. A lo lejos puedes ver una pequeña cabaña. Se ve una luz cálida por la ventana. Acércate. Esta cabaña luce muy cálida y acogedora, es de madera, color amarillo y hay una chimenea humeante, acércate más, asómate por la ventana. Te das cuenta de que allí estás tú, dormido, en un lugar seguro y cálido. Acobijado y por alguna razón te ves sumamente cómodo y a gusto. En ese momento, te das cuenta de que eres más que un cuerpo físico. Que tu mente y tu espíritu trascienden más allá de la realidad. Incluso, más allá de la imaginación. Sigue observándote. Te das cuenta de que tienes más de un cuerpo y que la vida continúa después de la muerte física. Te ves a ti mismo. Te aceptas y te amas. Esto permite abrir las puertas a los mundos espirituales si lo deseas, puedes continuar con la experiencia. Dejar un momento tu cuerpo físico ahí. Sabiendo que está bien. Seguro. Y viajar por este lugar maravilloso llamado... Sueño y es muy probable que esta noche comiences una aventura astral a través de los sueños dejaré un momento más la música para que puedas continuar Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.